Y se los ha escuchado. El, el inconveniente es que de unas 14 preguntas que habíamos planteado nosotros, en principio recogidas entre los alumnados, eh, no nosotros, sino ellos, han sido los que, los que han elegido dos de esas preguntas, dos o tres de esas preguntas. Yo entiendo que es por el tiempo, pero también entiendo que se podría hacer una reunión más íntima más entre, para, para discutir más eh, que él responda y que nosotros. Discutamos lo que responda, no solo el señor Alcalde no solo que nosotros planteamos la pregunta y él responda, sino que, que podamos discutir un poco más. Eh, también me parece que, que ha habido demasiado tema de, de publicidad, ¿no? de, demasiadas cámaras, y se ha perdido un poco de tiempo en eso, ¿no? en el, en el, un, poco, un poco proporcional. Eh, y bueno, se nos ha escuchado y se han respondido bien las preguntas. Me gustaría haber planteado otras otra más que han quedado sin, sin respuesta. Bueno, yo igual que Álvaro pienso que nos deberían haber dejado ¿Ay? escoger nuestras preguntas, plantearlas todas, si no era posible todas, cuando se una reunión privada con el alcalde. Y bueno, un detalle que me ha un poco feo es que se separó a los privados concertados y a los públicos en dos bancadas y vamos, no, a la hora de hablar y eso pues, me pareció feo, un detalle de organización bastante vano y en general eh, sí, estuvo bien, nos sentimos escuchados, las respuestas no fueron cortas de una palabra sino las extendió, tal vez fue un acto mucho de publicidad pero al menos se nos escuche y espero que sirva para algo.